Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer y os traigo un nuevo juego muy, muy, muy chulo llamado Planet Crafter. El juego, yo lo, yo lo, me parece como un subnáutica, modo espacial, modo, no meñascad, como queramos. El caso es que vamos a estar en un planeta y hay que terraformarlo. Es hay que coger cositas, fabricar cosas. Eh, y hacer que ese planeta pueda en atmósfera y sea respirable y habitable. Y mola bastante. Es nuevo, está en beta en Steam. podéis comprarlo, aquí abajo pondré el link si queréis comprarlo. Y como siempre, ya sabéis, estoy todos los días en Twitch jugando a juegos tan increíbles como Diablo Daylight o Play of Crafter, entre muchos otros. Así que, si te gusta el contenido, un fuerte like, suscríbete, comenta lo que te parece el juego y vamos a Lío con Planet Crafter Vale Hay que decir que Es aún muy beta Se puede ver por ejemplo en el, la mano Que nos llevamos el arma o La multitud, lo que sea Como se ve un poquillo rarillo Uy, me va faltado Magnesio Bueno, vamos a ir por Magnesio, ¿no? Vale Ahora sí Nos equipamos y ya podemos Construir, que más nos pide que hagamos eh, crear construcción módulo de, de habitáculo crear puerta crear eh, perforador y turbina eólica vale pues vamos a ver qué nos pide la a la Q para construir perforador y, y turbina eólica pues vamos a construir primero el perforador vamos a ponerlo lo que es, eh... aquí mismo venga y la turbina eólica para dar energía importante voy a construir otra voy a construir otra porque sé que me va a hacer falta bastante y me falta hierro para un módulo de, habit de habitáculo, vamos a ir por hierro que hay por aquí cerca que he visto antes esto es hierro bien pues módulo de habitáculo, a ver Tiene que estar en alto encima. No puede estar abajo. Pues, qué sé. Ahí no. Nivel de oxígeno bajo. Pues vamos a recargar oxígeno rápidamente. Ya está, ya está, ya está, ya está. Bien, ahora hay que construir la puerta. Nos falta hierro. Vamos a ir por hierro que había por aquí atrás, creo. Ahí. Y las puertas vale. Es demasiado, como diríamos Es demasiado nuevo Y se ve rarillo las construcciones Pero bueno Vale Vamos a construir un poco más de... Vamos a hacer la distancia un poquito más grande Y volvemos LOL Uff Estar aquí, aquí seguro En fin, vamos a seguir con otra cosa Vamos a por más hierro Y vamos a, a agrandar un poquillo Bueno, pues ya lo he agrandado un poquito Así, yo creo que así que está bien, ¿no? Bien, hay que construir Pantalla de transformación de que está aquí. Para ver cómo llevamos el planeta de terraformado. Vamos a poner aquí al final. Ahí. Perfecto. Terraformación a 65 t Hay que llegar a o consigo un cielo azul a 175.000. Vale, pantalla de construcción de planos y nivel de energía. No hace falta pues más hierro. Pues vamos a por más hierro. Rejilla base. Vale, tenía que haber hecho esto primero para construir la base debajo. Ha sido error mío. Pues vamos, chicos. Vamos a por más hierro. Vamos a coger más minerales, ¿vale? Así que. Nada. ¿no? Vamos a ver. Luego hablando recibido. Pues bueno, 32 y 2. Me hace falta mucho hierro. Así que vamos ya por hierro. Magnesio Yo creo que. A ver. No mmm, puedo asegurar que yo he apostado. He apostado por este juego. Porque es un juego que va a tener una evolución enorme. Porque ya hay un montón de gente jugando. Por cierto. Digo, se apaga la música bruscamente por algo. En concreto. Y me da miedo. Mamá, me que miedo, eh. Pero estoy viendo que no, no, ve, no me veis eh, Y me estoy lleno, bueno. No. no me estáis viendo cómo llevo... Eh, uy... Pero sé sí que no. Uf. Voy a mover a la cámara, vale, un segundín. Vale, me he construido esto. Ah, que me he construido la misma. Muy bien por mí. Me quería construir la de, la de estas dos y me he construido la misma. Vale, nice. Muy bien. Y ahora cuento qué hago. A ver, mmm, sé que puedo construir esto: el microchip de, de, de construcción. Lo que no me acuerdo cómo era para de construir: construir, correr. Mmm, si lo tiro, ¿cómo deconstruyo? Vamos a ver cómo, vamos a cómo era para desconstruir Inventario construir, minar Rotar Pues no lo sé cómo era para desconstruir Desactivar Construir, construir, encender luz No No sé Cómo era para desconstruir lo, lo mismo no puedo deconstruir La botella de... Esto, pues ya está, me hemos quedado sin hemos, hemos gastado tontamente, en fin la linterna, eh, magnesio o magnesio, sí, porque se va a sellar de noche. Vamos a ir por magnesio, chicos. Se va a salir de noche. Sí, ya está de noche. Y no va a faltar falta la linterna. Manesio, manesio, hierro y más hierro. Vamos corriendo. Mira, ahí hay como una nave de estrellade por ahí más y ahí parece es una especie de construcción. A ver, eso tiene que pasar aquí algo, tiene que haber algo raro seguro, vamos. No me creo yo que todo vaya a ser tan fácil. Vale, eh... Mira, si linterna, me voy aquí está esto y voy a poner esto. Ahí está, linterna. Ok. Eh, vamos. Es que sin linterna. Sí, aguana ahora, ¿verdad? Vamos a poner que nos parezca que está sufrutando. Hombre. Hombre, que no parezca que está la cosa ahí fea. Y vamos a poner Para almacenar Para almacenar Que importante Ahí Importante para almacenar Es importante el poder almacenar Bueno chicos, vamos a farmear todo el material posible Y vamos a construir lo que nos queda las bandejas de planos, el calentador y el vegetubo, que no hace falta hierro y hielo y magnesio. Creo que el vegetubo puedo construirlo. Hielo, no me falta hierro. A ver, eh, hierro, hielo, magnesio, hierro, silicio y iridio. Ni idea. Vamos, Leo. Sobre todo el hierro manecho. Vamos a ir a por ello y ahora volvemos. Bueno, vamos a ver. En eh, el vegetuco podemos construirlo. Y la estación de creación de la elaboración tipo 2 también. Vale. Ahí. La mesa también. Y eh, la pantalla plano también. Sí. Ahí. Perfecto. A ver, crear. Aquí ya podemos crear la bomba de oxígeno T2. Que pide titanio y pide todo Y esto es el de Que pide titanio magnesio. No sé si tengo que titanio o no. Tenía, me suena bien que tenía titanio. Bueno, pues por el momento se ha guardado todo esto. Ah, sí, tengo. Tengo yo aquí titanio. Perfecto. Ahí va. Vale, no se ha guardado. Esto. Vamos a dejar esto. Y pongo esto. Ah, y aparte para llevar más Ah, guay, mira, qué bien. Mira qué bien. Y pues ya va todo esto. Bien, para los momento de Oshkino T2 nos pide silicio, magnesio y titanio. Silicio. Y esto es aluminio. La música es una cosa muy rara, ¿verdad? Sí, eso parece. ¡Utia! Este es lo según mira. Para poder, para poder desbloquear todo esto Es eh, según eh, los planos, veis transformación Oxígeno, calor y presión Pues según vayamos eh, Creando eh, todo Pues veis, se va desbloqueando la cosita, mola Encuentra el micro en plano Pues bueno, pues ya está Vamos a Comer y a Voy a, a, a, a traerme esto de aquí Que está que al ladito o vamos a comer y demás. Y hay que construir cuanto antes que algo para poder beber agua, ¿eh? Si no... Me queda nada más que esto. Así que... A ver, que se puede quedar aquí perfectamente. Bebo, botella de agua. Se guarda ahí no hay ningún problema. Y esto para comer, comida para Que igual se come... Se come sin problema. Eh, y aquí podemos crear, pues eso, eh, botella y oxígeno. Pues bueno, mmm, lo dicho, vamos a... poner bueno, la cosilla y ahora volvemos. mira chicos, lo que me encontré aquí. Abrir, hostia. ¡Oh, Viaja y lo lo voy a llamar vamos, vamos corriendo y ahora pues venimos a por esto. Llegaré. Llegaré. Llegaré. Yo creo que me mate, ¿no? ¿Muero o me baja vida poco a poco? ¡Uf! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía como cómo, cómo ha quedado la cosa, eh! ¿Hay que cobarto? Cobar ¡Mamá mía! Bueno, ya tengo más oxígeno Se ve que no puedo llevar varias más oxígeno Así, eh, tengo el T1 y ya tengo el T2 No puedo llevar un T2 y un T1 Sería un puntazo, la verdad, pero no se puede hacer Porque entonces igual podemos llevar Dos, de, dos, dos, tres de estos Bueno, eh, puf Nos hemos quedado, mamma mía Vale, eh Podemos crear El vieje estuvo, Podemos crearlo, porque tengo yo hielo. Así que Vegetuvo Ahí Y aquí podemos poner Una cosa que tenemos en la otra nave Bueno, en la En la cápsula Que es esto Ya que estoy bien con O no, o se queda aquí Tampoco hace falta que te... Bueno, ya estamos otra vez. ¡Mamma mía, chicos! Bueno, deseame suerte. Voy a... Aguantar lo que pueda. Mira que está fuera la lluvia. Jue... Eh... Mira, ese viene para acá. Ese también viene para acá. Uh, qué miedo. ¿Viene para acá? Tío, si le viene para acá. Aquí me quedo. No, ha ido para abajo, menos más. Mamma mía. Bueno, vamos a ir por la casuta que no hemos dejado atrás Mamma mía, eh Para haberse matado Pero lo bueno de los meteoritos es que crean nuevos recursos Me da cuenta Digo yo Hierro, silicio Pues dejo hielo Que hay mucho hielo Lo malo es el inventario bueno, El juego está pensado Igual que su náutica, Igual que El, el juego sí que también es espacial, Que hay pollo Está también eso para eso Para que Según vaya avanzando poco a poco Te vaya abriendo la distancia Que puedes recorrer en el mapa Y no haga un ruseo de mapa Y eso ya cómo va Voy atrás eh, claro, no puedo guardar nada porque obviamente está todo Pero qué puedo construir Puedo construir otra, vale Me voy a otro, otro, otro perforador de datos Aquí Otro ya no puedo construir otro pantalla de niveles de energía Pues Mira, ¿por qué no? Otra interfaz. Vale, todo es lo que gasta cada uno es lo que no gasta. Vale, vale, vale. Te tuviera obliga que hay Vale, vale, perfecto. Pues bueno. Nuevo plano, ventana de, de habitáculo. Ventana de habitáculo. Y eso se crea aquí. Vamos a no cae aquí. ¡Oh, qué guay! Oye, como mola, ¿eh? eh, mola así. También vamos catando materiales. Mira, me mola así. Lo he dicho, hay que seguir eso. Para ir abrir una cosa. Por ejemplo, eh, oxígeno, cal calera interior. Mira, la mochila de tador me la va. Me la va ya, ya me han dado Titanio, hierro, si, hierro y silicio. Silicio, tengo un montón. No titanio, titanio, vamos a buscar titanio, ¿vale, chicos? Venga, vamos a ir por titanio A ver Bueno, a ver si encontramos titanio, yo creo que por aquí, no sé dónde me suena haber visto titanio no sé dónde me suena Bebito Titanio No sé dónde me suena A Bebito Titanio ¿Eso ¿Es titanio? Ah, ahí va, ya va Ya que estamos, ¿verdad? No me hace falta todo esto Bueno, vamos creando el esqueleto Y ya volvemos bueno, pues ya damos la mochila T2. Sí, me había venido aquí un lío que para qué. Vale, presión. Preforador T2. Eh, vegetubo T2. Genera oxígeno. Nivel de hidratación bajo. Bombón de oxígeno, hay que abrir el calidad interior. Habría que saber cómo crear comida, ¿no? Perforador Paña solar. Mm. ¿Cómo creo comida? Curador de alimentos. El mismo tengo aquí esto, pero. Pff. Vamos a fabricar. Eh, eh, lo diré. Mm, agua. Acá hay hielo. Bueno, aquí tengo comida. Sí, aquí tengo comida. Digo, botella de agua. La comida me voy a intentar aguantar un poquito Pues la verdad eh, Podemos acabar mal Así que vamos a dejar esto aquí ¿Puedo construir otro? ¿De esto? Sí Bueno, pues vamos a seguir farmeando, chicos Y a construir más cosicadata. Es importante, ¿eh? Que hace falta, hierro, silicio Hierro, silicio y calentador Hierro y silicio Vamos muy rápidamente Magnesio Vamos Vamos a flamear Y ya volvemos Bueno ya hemos construido otra eh, Otra turbina eólica y otro terraformador de eso veis ya está subiendo un poquito más rápido ya mismo tendremos el panel solar que cuando llegamos a 1000 la presión también está subiendo un poquito a poco ya mismo tendremos el perforador, el perforador T2 para que hace falta 1000, 1020 kilopascales calor, no estamos generando nada de calor porque no hace falta iridio que yo no tengo ni idea de dónde hay iridio sinceramente no tengo ni idea de dónde hay iridio Pero bueno. Nivel de comida abajo. O, o me queda comida. Ah, mira, así para, para romper. Entonces si cojo todo el oxígeno. Hago así. La suelto y hago... No, pues ya está No he dicho nada Eh... Podré... Podré... Eh, no Digo, así si puedo reciclar esto Bueno, vamos dando un vortio A ver que vamos por aquí Algo me dice que... Mira, allí arriba hay algo Y creo que por allí también había algo A ver si encontramos algo que se pueda coger Y reciclar y pillar algo algo suculento porque me hace falta iridio. No voy a ver dónde encontramos iridio. Vamos para allá. Muy bien, pues intento irme y hay una tormenta de arena. Mamma mía. O eso o es una tormenta solar. Jude. Mamma mía. Una cama para una persona, yo me quiero una cama. Mesa, otro mueble. La verdad, la verdad que una, una porquería lo que puede. Almacenar. Ah, mira, puedo poner el nombre. Y ya polla. Abrir que tubo. Pues voy a comer Y a comer, comer Si no morimos Hemos pasado de la tormenta A la noche Joder Lo dicho, vamos a buscar a ver si encontramos iridio Vale No hace falta sí o sí El, el iridio Mira, ya hay un Un cofre Decirlo que el juego no está en beta, hay que buscarlo, está en Early access, access Mira, semilla de berenjena Pues todo Creo que en la semilla de berenjena podemos va la comer, ¿no? Digo yo Pero el, el de vidrio Estoy con la... ¿Dónde se pilla el de vidrio? Es que no sé Yo creo que voy a construir de todo para transformar ahí a mocho. Y digo, yo, si me dice que quiere un calentador, es que el Vídeo se tiene que poder pillar de alguna manera. Digo yo, ¿no? El iridio se venga a estar por algún lado, no creo que me digan Usa iridio Y luego no pueda conseguir iridio Ya voy Tampoco hay nada que diga dónde conseguir iridio Ni nada Yo voy a seguir construyendo esto Otra más. Que falta nada, no va a ser. Pero el vídeo me tiene mosca. Hay algo. No sé si va, va, va, va a merecer la pena ir allí. Voy a construir otro... Lo diré. Otro vegetubo. Hierro y magnesio. Hierro y Ayer pues No hay problema. Poner la berenjena. Ah, ni un gritador de alimentos. ¿Qué cojones? Entonces no mucho, nada. ¿Qué te queda? Un gritador de alimentos. ¿Qué huevo? Hierro. Yo ahora mismo no estoy ordenando nada, eh Ahora mismo estoy... Eh... Nos queda colocando cosas mucho Vamos a buscar el idio ¿Qué queréis que os diga? ¿Cómo llevo esto? Porque para cultivar alimentos No estaba El cultivador de alimentos Pues voy a morir Calentador, vamos oxígeno Calentador... No he visto lo del cultivo de biodomo. No he visto lo del cultivo de alimentos. Vegetubo. Faro. Perforador. redactor. No he visto lo del cultivo de alimentos. Edición de creación avanzada. Tú dirás, No hay nada. Mamá mía. Ve. El biodomo ya se para 10.000 de... Y no tengo nada. Calor. Iridio. Bueno, vamos a por Iridio. A ver si vamos a dar otra vuelta. No sé dónde, dónde ir a, a, a por Iridio, ¿eh? En serio, no tengo ni idea. bueno para ir la torre. Nos vamos a comprar, una, vamos a, a hacer un buen oxígeno. Me pedía caso de oxígeno 2 de cobardo. Sí, para poder avanzar Vamos a hacernos varias. Para llegar un poquito más lejos Que será lo suyo Porque se si puede guardar Guardar, vamos a guardar por si acaso Vamos a hacer un par de bombas de oxígeno Vale ¿Cómo la idea esa? es. Con la idea, a ver, mi Con la idea de coger y avanzar un poquito más. Esa es la idea, ¿eh? Muy bien. Venga. Agua tengo, no la vemos. Eh... ahora que el te me está liando con el eso. Vamos para allá. No sé, ¿Es que no sé dónde hay? ¿Allá arriba? no sé dónde hay chicos bueno como he guardado déjame suerte me he guardado déjame suerte mira mira mira mira mira uy uy, toca okay. Para sola, guay, buf, no, yo quiero ir, video. no me deja de construir. ¿De qué me sirve de, de aquí? ¿Decorado o qué? ¿Pasa que no? Ni vídeo ni nada. No, ni iridio ni ese vinagre. No. Nada. Ni idea, ¿eh? Ni idea. Ni idea de cómo conseguir iridio. Vale, se puede poner por eso. Vale, ya sé por qué. ¡Guay! Oh, ¿eh? Qué guapo, ¿no? Ahí va. Pero nada, que no consigo fabricar iridio Da igual lo que haga No consigo fabricar iridio Así que... Ya me diréis que vamos a hacer Si voy a fabricar iridio Lo mismo que tenía Es decir, lo mismo que acabo de desbloquear lo mismo que acabo de desbloquear, voy. Encuentra a los chicos en plano y lo dejo. Los... Ya ves tú. Y es lo mismo que acabo de hacer. Porque otra cosa no ¿eh? ¿no? No, ha sido eso. Los pues, chicos, voy a darme otra vuelta a ver si veo iridio, Que pasa que no, ¿eh? Yo creo que me voy a poner para para transformar. Hay a mocho ahí que, que, que, que nos pare la cosa. Uf, voy a morir, vamos Vamos a guardar por si acaso Iridio, iridio, iridio, iridio ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¿A ver qué hay? ¡Mamma mía, La de cosas he encontrado Ahí, ahí la de cosas he encontrado No sé si, si, si voy a llegar con vida, eh Ni idea He encontrado iridio He encontrado muchas cosas Pero no sé Si voy a llegar con vida No llego con vida. No. No, no, no, no, no. No llego. No llego con vida, eh. Uf, carajo. Uf, carajo. No sé si cuando se me acabe lo sé que me empieza a bajar la vida o muero, o muero directamente. Dios, ya está. Moriste, de dejate de que a tu inventario. Ah, pues tampoco perdió tanto. No he perdido nada, todos. Se... Ah, si muere perder el inventario. Pues ni tan mal, vamos. Ni tan mal, chicos. Pues ya está. A ver, ve, iridio Ahora sí Y esto adentro o afuera Adentro no, adentro Y aquí tengo que poner De pestera y de irma. Vamos a poner esto de pestera Vamos a prender Eh, velocidad de, min de minería T1 Equipar de chip para reducir el tiempo de tracción de minería, de minerales. Bueno, eh, tampoco me tarde mucho, ¿no? Y tengo perforador T2. Vale, el T2 que pide titanio y titanio. Y creo que me hace falta. Sí. O oh, no. Vamos a poner mejor... Cobarto. Cobarto. Ahí va. Bueno, pero seguimos con problemas de comida. ¿Eh? Chicos, seguimos con problemas de comida. Seguimos con problemas de comida. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, mira, en botas de agilidad T1. Tela, tela. Eh, aumenta la velocidad de desplazamiento. Hoy ya pues bonita, mal, ¿eh? Y tengo tela, tela que me he encontrado de pura casualidad en la nave esa. Y aluminio que tengo por aquí, creo. Aluminio que he cogido sí o sí antes, ¿eh? Aluminio. Oye. Aluminio. Nada más que un aluminio tengo, ¿en serio? O sea, que está por el lado de un montón de aluminio y no cogió aluminio. Pues ya está. A por, a por aluminio. Bueno, nada, que no encuentro aluminio. Mamá mía, eh. Seguro que he tenido aluminio pegado al culo, no lo he visto. Que ya voy. Qué pesado. Sabes, seguro que he tenido aluminio pegado al culo y no lo he visto. ¡Qué raro! ¿O se ve que no? Ya está, se ve que no ¡Qué raro, eh! Ah, la mochila nivel 3 ni tan mal, primero a ver si encuentro aluminio, me hace falta aluminio sí o sí. A ver, máquina para tener la bota para poder correr más, más rápido. Pues bueno chicos. Aquí acabamos ya, ¿vale? Un fuerte like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado el Planet crafter. Yo voy a seguir jugando. A ver lo que vamos descubriendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis. Que ya estamos en Twitch. Todos los días en Twitter y en YouTube. Chao.